Campeones de League of Legends en 10 segundos Skarner, aparecen estos cristales por el mapa Le dan a Skarner velocidad de movimiento y velocidad de ataque Tiene un hielo gigante Si te pega un básico te tunea Hace daño a nadie y pega básicos con más fuerza Se pone un escudo va súper rápido Te secuestra Ya que estoy acá, aprovecho a hacer una pequeña actualización sobre la... entre comillas serie Hasta Blitzrank venía haciendo todos los videos en orden alfabético Pero vienen campeones que no me importan demasiado Entonces voy a cambiar el rumbo y voy a hacerlo con los campeones que me pidan En este caso, eh, el primer campeón que me pidieron que haga fue Skarner Me lo puso este chico Si quieres que tu campeón favorito se haga en un video, escribe en los comentarios